Hola, <coughs> vengo a. a comentar un poco esta partida que jugué ayer. No sé a qué hora de la madrugada. Con. Y la voy a hacer parte de. Eh, la guía. ¿No? Sé que tardé un montón en subir este. Este video, una pelotuda de decir es un gameplay listo. Pero bueno, tardé una banda. Porque quería encontrar un buen gameplay en el que me vaya bien. Eh, o más o menos bien dentro de lo que cabe Para poder explicar eh, El Por qué hice eso O por qué no hice esto O cosas así Probablemente también eh, lo haga con una partida En la que no me vaya tan bien ¿No? Pero Pero bueno Yo creo que en una partida en donde me va bien Es lo más importante eh, Quiero sacar Esto, listo Y... Eh, no, listo, sepa. Este. Bueno, es el matchup contra Wukong. Y la hoy Wukong es un matchup muy favorable para. Vale, la hoy. Porque, bueno, vamos a mirar la pelea del mid. O que estamos. Porque. Eh, el clon de Wukong es considerado un alma para la R y la hoy. Entonces. Eh... Entonces, en vez de salir un, un tentáculo por Gukong, si Gukong, no sé qué habilidad es, creo que es la E. Si Wukong tira la E, eh, van a salir dos tentáculos. Y si yo pego la E, van a salir tres tentáculos. El problema es que eh, si Gukong, si yo le pego la E a Gukong y Gukong se clona, mi E desaparece. O sea, desaparece no. Pierde todo el sentido porque le está pegando al, al Wukong antiguo. No, no cambia su target al nuevo. Bueno, acá me muestra línea porque ya vieron que mi jungla está empezando en bot. Ya vieron mi mi Kane en bot side. Eh, al mismo tiempo... Creo que había... Uy, voy a bajar un poquito el volumen. Está re fuerte, perdón. Eh, al mismo tiempo me pareció ver a Nidalí bot side. Pero bueno, a mí no me importa demasiado dónde esté mi... O sea, dónde está la Nidalí enemiga yo el 2 vs 1 lo puedo ganar súper súper fácil aparte contra W con ese matchup muy muy bueno bueno, el principio vemos que el chabón ya me está pusheando eh, eso es bastante bueno, mi mid se muere pero eso no es de importancia eh, ya que el level 2 antes no lo usa, ahí se me tira básico W ah, se le pegaba la cura muy bueno bueno, yo tengo espada, él, eh, el, él tiene espada de Doran, yo tengo escudo de Doran así que eso es de serly la verdad es que no me importan demasiado, yo me voy a curar mucho eh, voy a esperar a que se frisee. Voy a tratar de frisar esta web y, y. ver si el Ken puede venir a ayudarme con un gank. Esos trades. cuando se me tira. Ahí pensé que había gastado el clon. Esto es muy malo por su parte, está tanqueando demasiado. Y todavía no uso el clon, es rarísimo. Esos trades en los que se me tiran. Se me tira. La verdad que es muy bueno porque proqueo la agarre en el perpetuo y, y me curo. Así que no, no me importa demasiado que se tire así. Esa E estuvo, eh, fue un buen intento la verdad. Si lo pegaba probablemente era kill. Hay que tener en cuenta que Wukong tiene ignite. Así que no puede recalear en una situación peliaguda. Bueno, le pegamos la cuba ahí, el chabón está regalado. Le pego la E, o sea, le pego la W. Se gastó el clon, mi Kane está en cangrejo. Es obvio que va a venir a ganquear Y este Wukong se tiene que morir. Este Wukong se tiene que morir. De forma de que se escape, no tiene CD en nada Bueno, creo que lo recuperó ahora Le pego la W, le saco el bomb Y le dejo la kill porque No voy a flashear por algo así, tampoco llegaba eh, Lo correcto creo que sería que el Este me ayude a pujear Bueno Ahora no es correcto que me ayude a pujear Debería tratar de pujearlo solo ¿Me voy a vaquear? Ah, es que tengo un TP, ok Eh... Yo ahora lo hubiera, lo hubiera, me lo hubiera jugado a pushear esa wave Total Que se yo, tengo el TPS, me muero me muero No importa eh... Pero bueno, eh, saqué pico, la verdad Como tengo una kill, o sea tengo una asistencia sobre él Él va a sacar un item defensivo, ahí está la de con el armor eh... El pico es muy bueno para, para abusar en Early. Y sí, tengo un canena de Carly. Eh... <coughs> bueno, ahora... Eres level 4, yo soy level 4. Mm, él debería poder frisearme esa wave. No creo que lo haga. No recuerdo que lo haga tampoco. Pero bueno, pongo el tentáculo atrás, por eso no me acerqué al muro. Estas traves, la verdad es que no me importan demasiado. No me importa, la verdad. No me interesa. Ya está la E, y ahí tiro yo la mía, le pego y ahora son tan favorable para mí. Porque me curé bastante en realidad. Y él tiene que irse a la web y esto lo puedo seguir pusheando tranquilo. Lo puedo seguir punilleando, se queda cerca acá los tentáculos, se come el tentáculo. Realmente.. Bueno, y acá esto es kill. Acá me ignite, Esto es kill. No voy a flashear, por las dudas, por si tengo que flashear su. su Q. Pero este es kill En el momento en el que tiró la... creo que la W, no sé cuáles son las habilidades de Wukong En el momento en que dashió para adelante y se puso a mi izquierda, o sea más cerca de mi torre Y no se fue para atrás En ese momento supe que era una kill para mí Era muy muy... muy... Estaba regalado, estaba simplemente regalado Ahora sé que nealí tendría que estar por abajo porque está el dragón Y todavía no sale el heraldo Además, la última vez que la vimos fue en topside, así que puedo tranquilamente estar pusheando. No está el Nocturne, pero el Nocturne también va a querer rotar para bot, porque tiene... Tiene coso, está el dragón, ahí está la Nidalin bot. Y tengo ER, tengo quizás me podría llegar a quedar, pero al mismo tiempo deberé tener mucho oro ahora. No sé cómo lo veo, la verdad nunca uso esto en modo. Eh, pero nada, Vaquemos cerca del... Se la pared para poner el tentáculo. Por si se me, si me quiere tirar el Nocturne con la R. Aunque ahora veo que está en bot. Pero bueno, igual, si se quiere tirar, puedo hacerlo. Eh, y ahora voy a tepear. Voy a esperar a curarme y me voy a tepear. Y voy con unas Tabis. La verdad, esta partida es muy buena para unas Tabis. Porque tienen Shinx, Wukong, eh, Nocturne. Que me van a pegar todos básicos. Muchos básicos. Y ahora soy el del 6 y él es el del 5. Así que voy a soñarlo. Voy a Voy a sonearlo para que no... Bueno, al final no lo hizo Ahí gastó el clon, no sé por qué Así que... Me está dando vía libre a pegarle una E en cualquier momento Creo que esa habilidad tiene como 12 o 13 segundos de cooldown, no sé No está el Nocturne, pero si me suben yo tengo R Le saco un nivel a todos, la verdad es que no, no me importa si me suben Quiero esperar a que se gaste. Aplico el Y ahora espero a que se vaya. Y cuando se. Ahí se va para atrás. Y. Eh, fallé la E. Soy un hijo de puta. La ah, presto es kill. Mato, mato, mato, mato, mato. Mmm. Mm. Si pegaba la E, mataba, la verdad. Pero bueno, puedo haber flasheado. Flash. Básico. Básico flash W. Quizás le pegaba y le podía llegar a matar. O W. Flash básico o algo así, lo voy a matar. Pero bueno, está bien, tampoco pasa nada. de Nocturne. Obviamente iba a ir bot. Va a estar en la jungla, pero bueno. Acá pensé que estaba caminando, estaba mirando la pelea y. simplemente me quedé quieto, no me di cuenta. Eh, compré una espada larga porque me voy a armar eh, Hullbreaker de primeras. Y volvemos a línea. Volvemos a la top lane. Mi equipo se va a hacer dragón, eso es bastante bueno. Bueno, y esto podría creo que. Creo que ahora freezeo. Va, ah, me imagino, es lo que es lo correcto. Ah, no, claro, no se puede freezear, pensé que había más minions. Bueno, claramente eh, ahora están en el heraldo. El Wukong y la, <coughs> la Nidali están en heraldo. Pero la verdad es que no me importa. Porque nosotros sacamos un dragón Que es muy bueno con el Aoi. Lo de montaña da armadura y, magi y magic resistance Es muy bueno Y ahora puedo seguir pusheando. No tengo R pero no importa demasiado Chueve para adelante Si me tira no me importa Si quiero aplicar demolish Nada, nada, nada, me da igual, me da igual Ahora no está el Nocturne, así que... Puede ser que vaya como vaya... Puede ser que vaya top o bot. Ok, está yendo top. Aplico un plating al Wukong, así si tengo que... Poner una E al Wukong estoy bien. Nocturne se tira la E, yo le pego una W. Ulteo. El Wukong ese está muerto. Hmm. Ok. Genial. Y ahora algo con el este se me quiere tirar. Y yo simplemente me curo. Y la partida está ganada. Después de esto la partida está ganada. Completamente ganada. Eh, quiero volver para atrás. Y explicar un poco la teamfight. A ver. Una vez que me doy cuenta que no está el nocturne que el Nocturne no está en Mid. Mi, mi cerebro se pone en modo Modo old play Y tengo que pensar de cómo Ganar un 1 versus 2 O un 1 versus 3 Porque Nidalí también podía estar por acá arriba Estaban en heraldo antes ah, En realidad no sé si lo estaban haciendo No creo que lo están haciendo porque si no se lo hubieran hecho Pero bueno, Nidalí estaba por topside Entonces eh, mi, mi cabeza se pone en modo counterplay Me pongo entre los dos tentáculos Y veo Veo qué hago Veo Nocturne se pone el escudo Esto me salió de pedo, no voy a mentir Ok, me salió de pedo Nocturne se pone el escudo El escudo ese bloquea cualquier spell que le tiren. Si le tiro a la E no se la voy a pegar, si no se la pego me van a matar porque mi ulti no hace absolutamente nada Entonces, ¿qué hago? W, E Eso me da dos cosas Uno, la posibilidad de pegar la E prácticamente asegurada porque usted me la de él Dos, que se le vaya el escudo Porque no... Porque le pego una habilidad, le pego la W pero esto también se puede hacer con la Q, puedo hacer QE rápido y le sacó el escudo y al mismo tiempo le pego la E. Pero, lo otro que pude haber hecho es ponerme más de, al lado de su torre, o sea más hacia acá arriba, por acá, y pegársela al Wukong y asegurarla. El problema es que si se la pegaba a Wukong, él podía tener el, el clon, y si tenía el clon, eh, mi E iba a ser una estupidez, Va, iba, iba a ser una... Tremenda pelotude, no iba a hacer absolutamente nada Así que decidí irme un poquito para atrás Pegarle la W Pegarle la E Esto me salió de pedo igual, eh O sea Es raro que pase eh, Pero bueno Bien que me salió eh, W Trato de alejarme de, la, de las cadenas Me pongo entre los dos tentáculos Donde es más fácil que pueda outplayarlo los dos Le pego la E al Gucón que, no estaba, que estaba pensando que se la iba a tirar a este eh, Se la pego y trato de esperar a ultear a la mayor cantidad de gente. Acá el Nocturne, bueno, le baja un cuarto de la vida porque pegan los tentáculos por la por la E. Acá veo dónde puedo llegar a ultear con más gente. Bueno, ultea a dos personas, pero está bien. No, no tenía posibilidad de ultear a más gente. Si ulteaba antes, podía ultear a tres. O sea, al alma, al Nocturne y al Wukong, pero la verdad es que no, no era la mejor situación. Es mejor ahora. Rompo el alma para ralentizar para al Wukong y no se pueda acercar. Aparte, le voy a seguir pegando tentáculos y me voy a curar más pegándole a él. Aunque me pusieron Ignite, eso no me importa, la verdad. Y ahora veo. ¿Quién tengo más cerca? Necesito curarme. Mi W tiene menos. Tiene la mitad del cooldown durante 8 segundos. ¿A quién le tengo que pegar para curarme más? ¿Quién tengo más cerca? Ni Ali. Le pego a Ni Ali. Aparte, es nivel 6. La voy a one Y estos dos están más lejos. Así que voy a pegarle a Ni Ali. Usar la Q ahora. No, no vale la pena porque no me voy a curar casi, necesito usar la W para que los tentáculos le peguen y curarme más todavía, usar la Q hacia acá atrás no sería lo mejor quizás pegarle a Nidalí de melee y después pegarle con la Q sería lo mejor, así que hago eso, eh, quise flashear por si me, me tiraba la lanza o dasheaba con la W en forma de gato. Eh, al mismo tiempo, Wukong se sigue comiendo el daño de los tentáculos, lo que hace que me vaya curando cada vez un poco más. A este punto ya se me fue el Ignite. Y el Wukong se muere porque eh, no sabe esquivar tentáculos. Ahora, trato de baitear al Nocturne para que se me tire con las cadenas, que creo que es una W, creo. Eh, y mientras que está casteando las cadenas, no va a moverse hacia los lados. O sea, debería hacerlo, pero no lo va a hacer porque es tonto. Eh, entonces va a venir caminando recto Y no tiene el escudo todavía Me parece que no lo tiene en CD No, no lo tiene en CD ¿Pa ¿es este? Eh... No, es este el escudo No, no sé, igual es ¿Qué sé yo cuál es el escudo? Bueno, no, no lo tiene Entonces no tengo que preocuparme por eso Así que simplemente le pego la E Me voy para atrás, manejo Porque él tiene la, la pasiva y la Q Y tiene todas sus habilidades Mientras que el tentáculo le pega le pega a él, le pega al alma, me curo también. Y después simplemente le pego una W para eh, asegurar la kill porque tengo. tengo el agarre el perpetuo en ese momento. Lo que va a hacer es que me cure y que lo mate, porque hace más daño. Y ya está. Me hice una triple kill. Y la partida se terminó, simplemente. Acá. Quiero tratar de negarle una wave más al Nocturne. La bot le en bot todavía. No, y el AI acaba de salir, salir, pero no tiene tanto. tanta velocidad de movimiento como para.. Venir a top tan rápido y tratar de matarme Además tengo mi cane Así que, nada, bien Ahora vaqueo Y vuelvo caminando a línea Debería sacar ítem Ahora, saco ítem completo, nada Minuto 10, tengo hullbreaker ya la partida, está la partida la perdieron ya Prácticamente la partida está ganada En este punto dije Uy, estar fuerte En este punto dije, listo, ganamos Haga lo que haga, vamos a ganar No hay forma de que pierda esta partida que, que si sí la hay en realidad O sea, si mi, si mi Akali se muere 8 veces más La partida está perdida Lamentablemente, aunque yo haya hecho una performance perfecta eh, La partida está perdida igualmente eh, Y ahora, no hay nadie que me mate Nadie me puede matar Tengo mucho AD, tengo mucha armor Tengo mucha vida Nadie me puede matar Así que simplemente voy a pegarle a los minions y mandarme para adelante a tirar esa torre eso acá fue algo raro eso fue algo raro porque no sé muy bien cómo fue cómo fue esto quiero verlo quiero verlo mejor claro él da shea yo le tiro la e pensando eh, haciendo tiempo para que se vaya y aparte para proquear a agarrar el perpetuo eh, pero él De allá hacia mí Porque él piensa que le voy a predicar Que va para adelante, entonces de hacia mí Pero al de hacia mí se le pego Y por eso tengo visión de él, por eso la he dado visión verdadera eh, Así que simplemente no, le pego al alma Creo que no la rompo Así No, pero no importa Eh... Quiero pokear bajo torre, tengo mucho daño. Ahí está lo de... Cuando vaya a farmear a pegarle la E y ahí se volvió a morir. Eso es otra kill. Puedo haber ulteado acá. Puedo haber ulteado y lo mataba. Pero la verdad es que prefiero guardar mi ulti por si me quieren venir a, a buscar a varios. La verdad. Acá tiro la torre. No me importa lo que me haga, yo la torre la iba a tirar igual. Acá lo zoneo para que no se lleve la experiencia del canon. Que debería no llevársela. Ahí me pinguean de que tenga cuidado de que haya alguien arriba, pero de verdad que no, no hay forma de que me maten. Soy literalmente inmortal en este momento. Con un pinky. Daniel se estaba haciendo... Se quería hacer las piedras. La verdad es que literalmente cualquier cosa que me puedan hacer no me va a hacer nada. Soy básicamente inmortal. Por eso estoy jugando tan agresivo, tan para adelante. Tan no me importa nada. Me como tu habilidad, no me importa. Me pegas, no me importa. Realmente no me interesa porque tengo mucha vida, tengo mucha armadura, tengo mucho daño, tengo todo Acá el Kane el le quería cortar el back, la verdad que era muy buena idea, pero bueno, no importa Por lo general no, no, no le haría las piedras al Kane así, no se las sacaría de las manos así Pero la verdad es que voy tan por delante que, que es mejor que me las quede yo, la verdad Y ahora simplemente pulleo y pulleo, no tengo miedo, mi mi Nocturne, o sea, mi mi Kane está en el alto. Acá siempre bueno, iba a decir algo pero no lo hice. Siempre hay que esperar. Siempre la gente va a impacientarse impacientarse por el último minion de la wave, no sé por qué, es algo que a todo el mundo le pasa, siempre. Y es que si pierden los primeros, lo, o sea, están los 6 minions de la wave, ¿no? Pierden los primeros 3, bueno, da igual, no importa Pierden el cuarto, el cuarto de rango Y ahí empiezan a ponerse nerviosos Y quieren farmear toda la wave Y pierden el quinto Y dicen, por el sexto voy, sí o sí Y cuando se tiran por el sexto Le pego la E y se mueren, siempre Siempre pasa eso Pero bueno, ahí no sé, no, no sé qué quise hacer, la verdad eh, Pensé que se iba a tirar antes Y... Le quise pegar la E, pero bueno, no se la pegué Igual si se le ha pegado o no el, si el loco se me tira, lo voy a matar. Le saco tres niveles. Es imposible que me muera. Es imposible. Le saco, le saco cuatro niveles al jungla enemigo. Le saco tres niveles a mi. A mi. Al midlaner laner enemigo. Le saco tres niveles a la de carry enemigo. Y le saco el doble de nivel al support enemigo. O sea, la veo en la Serafin y creo que hago EQ. Y si le pego a los dos, lo mato. Literalmente la mato. Literalmente. Bueno, voy a adelantar porque esto es yo caminando hacia la web de mid Está en dragón pero... No me interesa... No me interesa agruparme Quiero seguir pusheando porque Wukong Es muy bueno en teamfights Y no quiero que él pueda estar en una teamfight y... No sé, llevarse dos kills Y... Y matar Y, y sacar shutdown Bueno, ahora compré un pico y un bacterófago Lo que quiero armarme es esterax de segundas Hoy voy a pelear mucho porque tengo mucha ventaja Quiero pelear Así que... Este lag me va a venir muy bien Aparte ya tengo bastante curación Y ninguno de esos se arma de Y este Wukong se acaba de morir Acá, de nuevo Si ulteo lo mato Puedo ultear y matarlo, pero la verdad es que Prefiero, prefiero ultear A más gente y tratar de sobrevivir Antes que matar a Wukong este que va... 0-3, con 80 y pico de farm No me interesa Y si se hace este dragón, tampoco me interesa, la verdad Es un dragón... ¿Dónde lo dice? Es un dragón de montaña ¿Me vendría muy bien? Sí ¿Me importa? No Y ya está, y en este punto soy imparable, de nuevo Todo su equipo está muerto Solamente la Y la nidalí está abajo Nadie puede matarme Soy inmortal, literalmente Así que voy a... Simplemente pegarle a la torre, así con. Con todas mis ganas. A darle. A, darle a la torre. El busco no se me tira, le pego la E. No me importa estar bajo torre, sinceramente. Podría simplemente tanquear muchos tower shots. Hay que esperar al agarre el perpetuo. Ah, no es que las runas, bueno. Esto puede ser que me muera. Ok, no porque. No porque el Nocturne no tiene ganas de matarme, básicamente. Pero ahí yo estaba muerto. Acá digo. Oh god. Hay cuatro personas en top. Sale el momento. momento playmaker. Y agarro y creo que me te peo. Me te pego acá. Y digo, bueno, si mato, mato. Y si no, me da igual. Ah no, me te acá. Tengo Sterax. Tengo Asterix Le saco Le saco Literalmente el doble de nivel Al suporte enemigo Le saco Tres niveles al Le saco cuatro niveles Al mid enemigo Le saco tres niveles Al jungla enemigo No me pueden hacer nada Soy completamente inmortal Ahora voy por la wave Quiero tirar esa torre Mientras que mi botlane Sigue pusheando, Entre pueden venirme tres Ahora Y ninguno me va a hacer nada lo único que van a hacer es darme, una, darme más kills Tengo 170 de farm en minuto 17 Tengo farm perfecto Y ahora... Simplemente voy a tirar la torre Y ahora quiero push a la web Ver el canon Quiero pegarle al inhibidor para romperlo y, y molestar Porque la idea, la idea es molestar Y después me voy mid y tiro la torre de mid Y después tiro el inhibidor de mid Yo sigo pusheando. Ahí está el suporte enemigo ¿Lo ves al suporte enemigo? ¿Querés dejar de verlo? En cualquier momento creo que lo voy a muestro teo. W le saco la mitad de la vida Fallo la E, entonces me voy para atrás, me da un poco de miedo ya estar sin la E mm, Acá ya me estoy planteando en hacer un 3 versus 1 Le pego la E, trato de hostear la R Flash, y la mato Y Alice, Dios mío Y ahí. nada, acá me muero. Solamente me muero. Sí, porque me ignitean. Pero está bien. Eh, recapitulando en esta teamfight. Este. Limpio la wave. Acá. Sabía que se me iban a tirar. Ni, en Shink se tiene que quedar basic, Se tiene que quedar quieta para pegar básicos. Así que. Voy a tirarle la end donde está parada. Eh.. Y ulteo para dodgear la R de eh, Serafin, que era obvio que me la iba a tirar Pero no sé por qué no la dodgeé Pero bueno, no importa, porque le saco putísimos cuatro niveles eh, Y tres niveles a ella, así que no me interesa demasiado Rompo el alma, se va a ralentizar Flashea, pero yo flasheo Nada, ahí la maté QW y mata la, a la esta Y acá quiero hacer lo mismo que hice antes Quería pegarlo al minion y que... Y, o sea, quería hacer W al minion y que el tentáculo le rompa el escudo al Nocturne, pero no pude. Eh, entonces se me fue la... Se le fue la... O sea, le tiré la E, pero la E no le pegó porque tiene el escudo de mierda ese. Entonces, nada, eh, simplemente munir. no tenía R, no tenía CDs. Si ahí le pegaba la, la W, o sea, la cual al Nocturne lo mataba. Igual me ignitaron, tipo, no me iba a curar nada. Lo bueno es que el se llevó el mono y el mono no va a hacer absolutamente nada esta partida. Así que me da un poco lo mismo. Voy a esperar a... voy a adelantar hasta que aparezca. A ver qué hago. Y vuelvo a mid. Y ahora simplemente... creo que le la quiteo a la kill. Sí, se la la quiteo. Pero bueno, me da igual. By the way, ni Kennen va realmente. Kennen a D. le acabo de ver. Ey, que no sé por qué no fue P, la verdad. Era una partida perfecta para que no la P. Tipo se one a todos. Bueno, el, con este debería morirse. En teoría. Hay que menos abajo porque sé que va a querer ir hacia. hacia su base. Ahora voy a recuperar el CD de la W y lo voy a soltar y lo voy a matar. Y ahora están peleando el mid. Pero a mí. Me importa bastante poco, en realidad. No, claro, no me importa bastante poco porque tengo que tirar esa torre de misión inhibidor, es verdad. Entonces, nada, roto a mid. No sé qué estoy haciendo. Ah, está el dragón. Ok, entonces, está bien, supongo que quiero cagarme mapiñas piñas para el, para el dragón. El Nocturne está ahí, pero el Nocturne la verdad es que es el primero me no me importa. Me importa matar a jungla, el jungla está en... Ay, Dios mío. El jungla está arriba, así que no me importa. Y ahora, eh... La Cali debería quedarse y tratar de ayudarme, porque está full vida. Pero eh, trata de enviar a Shinx y se muere. Eh, Nocturne, o sea, Ali está arriba. Eh, acá estoy esperando a ver si el Nocturne se quiere tirar por acá. Pero no lo va a hacer, me parece. Así que simplemente la Kali de, de dragón y listo. Acá no sé qué mierda quise hacer, sinceramente. Pensé que le iba a hacer más daño a la torre, pero no, no le hice casi nada. Eh. Se van a hacer dragón, mi equipo hace dragón. Yo me hago esto para curarme y sigo puyando bot. Tiro torre de bot, supongo. También no tengo MR, así que no me conviene enfrentarme contra contra esa ni ali. Pero que no tenga MR no quiere decir que no la pueda one shotear, así que simplemente voy a. Sí, para adelante y pegarle de nuevo a la torre veo a 3 la verdad es que estoy para pelear puedo pelear tranquilamente, fallo la E puede ser que me muera ulteo muy mal la verdad es que la jugué para Lord todo esto la verdad es que la estoy jugando muy mal y acá me flasheo el ali y me muero la verdad es que la jugué muy muy mal pero no importa porque me equipo bastante por delante y pueden matar sí. Y acá, a esta probablemente la vas a matar. Y... La tiran torre. La verdad que... Bastante... Bastante... Regalado. La verdad, íbamos todos muy por delante en esta partida. A Wukong se formó dos waves, pero igualmente le sigo sacando dos niveles. No, tres niveles, perdón. Nada, y ahora es simplemente pushear. En este punto de la partida, en este punto de la voy, nivel 16 casi, R con 3 puntos, eh, ¿Qué saqué. Saqué Sesenador, me parece bien Sesenador. Son todos papeles, me tengo que curar. Eh, eh, en este punto, en donde tengo la R al, al nivel máximo, tengo tres ítems, quiero simplemente tirar torres. Y tirar torres y molestar, y molestar, y molestar, y molestar. Acá se me quieren tirar todos. Nocturne, la concha de tu madre. Para. Acá. En cuanto veo, en cuanto escucho el... Darkness de la ulti de, de Nocturne, sé que Nocturne va a venir hacia mí. ¿Por qué? Porque no hay nadie más en el mapa que se esté mostrando. O sea, se le está mostrando esto, pero no llega hasta acá la R de Nocturne. Entonces, eh, sé que se me va a tirar. Así que... Bueno, ahora todavía no, pero cuando se empieza a escuchar, acá, cuando se pone así oscuro, asimilo que voy a tener que pelear. Asimilo que me voy a quedar a trompadas. También me doy cuenta porque no hay nadie en el mapa, está solamente el jarambe acá en el mapa, que está a punto de morirse, by the way. Eh, y están todos acá en top, o oh, bueno, están todos vaqueando. Eh, así que asimilo que tengo que pelear. Así que me voy un poco para atrás... Para acercarme un poco más al tentáculo Pero como me agarró de sorpresa Me agarró de sorpresa la última de Nocturne eh, No se voy a irme tan para atrás Ahora Nocturne puede activar su escudo Mientras que está en movimiento hacia la R El problema es que este Nocturne es un poco tonto Y no lo hizo Así que sabiendo que Nocturne viene de base Voy a tirarle la E Aparte, si no se la pego Porque Nocturne viene desde, esta, desde acá abajo Y viene así en esta dirección Y me agarra por sorpresa de abajo No importa, le pego la E a la... A la, a la, a la a la serafín y se va a morir igual. Eh, así que nada, hago eso. Me muevo para pegarle a la mayor cantidad de gente. Le pego a tres personas, me parece. Ah, no, le pego a dos. Sí, le pego a dos. Le pego al alma de Nocturne y a Nocturne. Y bueno, Nocturne se muere. Y ahora Flash, Flash y el Esterax eh, Popea. W me voy a curar. Para pegar los tentáculos. Y vuelvo a curarme con la W. Y acá mato a la Nidalee porque me curo demasiado. Y acá... No mato, me parece. no voy a morir. Si se casteaba la Q ahí, me iba a curar. Y le iba a hacer mucho daño y después iba a poder tirarme con la W y le matar. Pero... Pero no pude. Ahora el problema es que la Jinx tiene un shutdown. O sea, la Jinx se llevó mi shutdown, que es bastante grande, no es chico. Eh, daba como mil y pico de oro. Eh... Pero bueno, ahora... ahora me falta poco para sacar el... Para sacar danza de la muerte, que eso va a ser un power spike increíble porque me voy a curar mucho con la danza. Vamos a ver que la saco. Ahí está la danza. Y ahora estoy pensando que armarme de último ítem. Eh, a ver con la pelea. Estoy pensando que armarme de último ítem. Y me voy a armar algo de MR y algo que me pueda curar más. Acá... Bueno, nada, el otro mundo. Cosa de la hoy. Le pego la cuila ahí al mismo tiempo y se muere. Ahí no me haya pero bueno. Acá quiero salvar al... al Kane. Bueno, se, se salvó igualmente. Eh... Nada. Estaba... Está... Estaba, estaba bastante feliz. Eh... Bueno, mientras sigo pusheando. No me interesa. TPO Top. No sé por qué TP... Ah, porque termino la partida. Ok. Eh... <ríe> bueno, nada. Esa es la partida. Estaba pensando que armarme el último ítem. En esta partida quizás me hubiera armado algo de MR. Me hubiera armado... Eh, Spirit Visage, eh, que es eh, apariencia espiritual, creo. El verde que hace que te cures, no sé. Eh, la verdad que es una partida bastante. Eh, no sé si perfecta, pero es bastante buena la partida, me parece. Hay cosas que pude haber hecho mejor, como por ejemplo, eh, las dos veces que me morí. Eh, las dos veces que morí. Pusheando y tratando de matar. La verdad que lo, lo pude haber jugado un poco mejor quizás. Pero. Eh, lo que importa son las teamfights con Ilaoi Mientras que estás pusheando O sea, pushear Y mientras que, le pe mientras que le pegues a la torre o al inhibidor Vos tenés que tener en cuenta que alguien te va a venir a buscar Cuando alguien te venga a buscar Es cuando te tenés que preparar Para pelear Y eso es lo más importante La preparación para pelear Ponerse entre los tentáculos O ponerse eh, O predictear dónde va a estar algún enemigo Para tirar la Q y curarte O cosas así Es lo más importante Eh... Bueno, estos fueron los daños. Eh, XD. Eh, acá están las estadísticas. Y. Ah, estas son las runas que tenía. Tenía agarre perpetuo, demolish. Esto siempre. Siempre hay que tener estas runas. Son dos muy importantes. Eh, acondicionamiento, porque sabía que. Sabía que esta partida iba a ser medianamente larga. Además, no necesito el sustain que me da la, la runa de última instancia. Creo que última instancia. No sé. Eh contra Gucon y no tienen tanto One Shot como para que me ponga un Plating así que está bien un Flinching porque vi que tienen bastante CC tienen eh, tienen las la, la cadenas de Nocturne tienen la R de Wukong tienen la R de Seraphine, tienen la E de Serafin. Eh, y las trampas de Shinx tienen muchos CC y muchos Low entonces sé que eh, Sé que voy a necesitarme eso. Y además tienen mucho AD. Que tienen un Wukong, tienen un Nocturne, tienen una Una Shinx. Necesito las Tabis. Entonces, me pongo esta runa y me pongo Tabis. Y eh, Presence of Mind siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre Presence of Mind. Eh, y última instancia, porque sabía que contra Wukong, Nocturne. Wukong, Nocturne me iba a quedar muy... siempre a muy poca vida. Eh, pero, ahora que lo pienso, quizás me pudo haber puesto. La runa de, de curarse con los minions, esta, la pasiva de Cho'Gath, básicamente, a cambio de ponerme en esta eh, eh, tenacidad. Pero ahora que lo pienso es una estupidez porque esta runa me fue muy, muy útil. Las veces que puede ser que, puede ser que me haya muerto, por ejemplo, en la pelea de, de eh, Torre de... Una de las últimas peleas donde me cago de y me mata la Jinx y que se lleva un Shadow, Bueno, ahí, eh, sin estar una quizás no sobrevivía. Quizás no mataba a, esa, a ese serafín. Quizás. Eh, pero bueno, eh, nada, fue una partida entretenida, ¿no? Lo más importante es pelear mucho con el hoy, Siempre que tengas la R hay que pelear porque es muy buena... Es muy y la voy con R es eh, prácticamente inmortal eh, Así que nada, eh, dejo las runas acá Por si se quieren ver Y gracias por ver eh, Esta es la partida de la guía Sé que tardé bastante pero no encontré una buena partida Tengo otra, quizás también la, la comente pero, pero bueno, nada eh, Gracias por ver Espero que te haya gustado la partida Nos vemos eh, Nunca jamás porque no quiero. Chao.